la inteligencia artificial es parte ya de nuestras vidas y en este tutorial te enseñaré a crear tu cuenta gratuita en ChatGPT. te vas al navegador y vas a poner esta dirección que por cierto te la voy a dejar ahí en la descripción del video. vamos a esperar unos segundos que se cargue si te sale esta pantalla vamos a dar clic en registrarse aquí nosotros nos vamos a registrar con el correo electrónico de tu preferencia llenamos los campos y simplemente damos clic en continuar te va a salir esta pantalla y tienes que verificar tu correo electrónico. Entras a tu correo electrónico y vamos a verificar el correo. Vamos a llenar nuestros campos con nuestro nombre y apellido. Damos clic en continuar. Asimismo colocamos nuestro número de teléfono y damos clic en enviar código. Colocamos el código que nos lleva a nuestro número de celular. Cuando se nos abre esta ventanita simplemente vamos a dar clic en siguiente. Asimismo clic en siguiente. Y clic en ninguno. Y bienvenidos, estamos en la Inteligencia Artificial de Microsoft.